Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? Eh, desde el movimiento antirepresivo de Madrid queríamos contar un poquito cómo se está viviendo el confinamiento aquí, ¿no? Especialmente además que somos como el epicentro de, de la pandemia aquí en el Estado español y, y cómo se está viviendo además con, con la sanidad pública tan precaria que ya veníamos arrastrando desde hacía décadas, ¿no? Eh, consideramos que la, la sensación más extendida entre la población es la incertidumbre la incertidumbre primero, por supuesto, sobre, sobre cuánto tiempo queda, de, de, de ya no solo del confinamiento como tal y del estado de alarma, sino también de la epidemia, ¿no? De cuándo pasará todo esto, cuándo las UCIs dejarán de estar saturadas y cuándo pasará todo, todo el peligro, ¿no? Pero también incertidumbre y miedo eh, respecto a la situación que nos dejará todo esto, ¿no? Eh, todo, lo, todo apunta a que nos vamos a encontrar con una crisis económica y social bastante alarmante que muchos empleos se van a destruir, que mucha gente va a ver cómo sus vidas se ven gravemente afectadas y eso también es un poco algo que, que preocupa bastante, a bastante gente. Precisamente en línea con esto nos gustaría destacar dos, dos tipos de iniciativas populares que se están impulsando como respuesta a, a la crisis y a la inacción del gobierno y del Estado. La primera son las, las incontables redes de, de apoyo mutuo eh, popular que se han autoorganizado en los barrios para cubrir todas esas necesidades que el Estado no ha querido cubrir, que van desde pues contactos entre vecinos para hacer la compra, o para ir a la farmacia, o incluso para ir a recoger los menús de, la, de, de las becas de comedor de los niños de, de las familias más desfavorecidas, que aquí particularmente en Madrid está siendo muy vergonzoso. No sé si ha trascendido más allá de aquí que se ha llegado a acuerdos con cadenas como Telepizza o Rodilla que están condenando a los niños a mantener una alimentación durante todas estas semanas que es bastante vergonzosa y perjudicial para, para su salud. La otra iniciativa que queríamos resaltar es el, el Plan de Choque Social, una iniciativa que se ha articulado entre diferentes colectivos de muy diversos ámbitos, que tenemos como, como objetivo lanzar propuestas y reivindicaciones eh, que impidan que el peso de la crisis que se nos viene, que el peso de, de la epidemia la paguemos como siempre la clase obrera. ¿no? Eh, que los recortes en sanidad se reviertan, que los, los despidos... Eh, los puestos de trabajo destruidos se recuperen, que no haya que hacer luego horas extra para recuperar los, las horas previas por los permisos, que en definitiva que nuestro nivel de vida no se vea afectado por esta crisis sanitaria, ¿no? Eh, y luego a nosotros en particular, como movimiento antirrepresivo, lo que más nos preocupa también es el, el recorte en derechos y libertades democráticas que estamos viendo, ¿no? El Estado español, un Estado autoritario, eh, aprovecha cualquier situación para atacar aún más y reforzar la, la represión, y lo estamos viendo estos días las incontables agresiones policiales que se está viendo en las calles, el nivel de denuncias y detenciones que en pocos días ha superado con creces al nivel que, que tiene Italia en semanas, eh, estamos viendo al ejército en las calles, estamos viendo medidas de excepción como el, el vigilamiento y el monitoreo de los teléfonos móviles por parte del Estado, toda una serie de medidas que atentan contra nuestros derechos y libertades democráticas que a nosotros nos preocupan, y contra los cuales eh, habrá que plantear batalla no sobre todo cuando son medidas que estamos viendo con preocupación que son aplaudidas desde la propia población que muchas veces es la propia gente la que denuncia a sus vecinos la que le, la que aplauda a la policía desde los balcones y un largo etcétera no eh, también tenemos siempre un ojo puesto en las prisiones eh, la situación sanitaria en las cárceles españolas pues ya era deleznable antes y ahora lo es aún más, no están tomando medidas apropiadas para la prevención, el tratamiento del virus y los presos políticos, a, a, un, a, una, a pesar de ser muchos mayores o enfermos o miembros de grupos de riesgo, no están teniendo ningún tipo de, de medida. ¿no? Nosotros, por supuesto, insistimos una vez más en exigir la libertad inmediata de los presos eh, políticos mayores y enfermos. Y aparte de eso, poco más, prepararnos para, para la pelea, porque cuando todo esto pase nos tocará dar mucha mucha batalla, mucha lucha para revertir todo esto y para, para evitar que, como decía antes, que, que la crisis social económica que se viene repercuta en los de siempre, en la clase obrera, y para, para romper con, con ese mensaje de, de recorte de derechos y de libertades que se está imponiendo. no eh, Nada más y ahora más que nunca un fuerte abrazo y esperemos que nos veamos pronto.